Bienvenidos. Una de las formas con las que me pareció que sería bueno recompensar a las personas que aportan en el canal es respondiéndoles preguntas en videos. O sea, aquí cada uno puede elegir cómo colaborar con el canal en Patreon, ¿sí? el enlace está en la descripción, y uno de los eh, regalos de corazón que les hago, que, que es justamente que la persona me pueda hacer una pregunta y yo responderle un matecito primero. En este caso tenemos a Diana que me pregunta, que me dice que su hija está llorando trágicamente porque salieron las listas de las universidades y de ocho posibles don, que puso, o sea, que ella se anotó, eh, solo contempló la primera. O sea, ella, la, la hija se anota en ocho universidades, pero solamente le interesaba entrar en la primera, ¿no? O sea, entrar en la segunda es uf, suicidio. Entró en la número 2 de la lista por dos décimas que le faltaron y se le acabó el mundo. De ahí se vio claramente que las siete siguientes eh, las rellenó porque había que rellenar, pero se ve que en ningún momento contempló la posibilidad de, eh, de la primera, de, de, de, de la imposibilidad de la primera. En ningún momento contempló que podía fallar, que la primera podía no, no salir, ¿no? Me gustaría saber tu opinión y le pondré el video a ella, por supuesto. Bueno, hola. <ríe> eh, hola, hija de Diana. Hay eh, muchas formas de cómo encarar esto. Muchísimas formas, muchísimas, muchísimas, porque esto, esto es como tantos otros temas donde nosotros agarramos. A mí me gusta mucho citar a Ayn Rand y a Freddy Kaufman, Freddy Kaufman porque vos agarras un tema y vos decís, bueno, vamos a ver qué hay acá. Y empezás a tirar... Y empezás a encontrar un montón de cosas y ¡ah, mira todo lo que hay acá! ¿No? Entonces, eh, vamos a empezar por algún lado. Si tenés 8 posibilidades, cada una representa el 12,5%, por lo tanto vos fuiste 87,5% exitosa. Tu mente te está diciendo que fallaste en una posibilidad y en realidad estás siendo... Eh, más casi el 90% exitosa. Si yo comparo en cualquier aspecto de mi vida, si yo soy 90% exitoso, te diría que en muchos aspectos no lo soy y muchas de las personas no lo somos porque no podemos ser exitosos en todos los áreas. Pero el solo hecho de que yo me plantee un objetivo y a mí me vaya 87,5% bien, a mí me parece extremadamente suficiente. Eso sería como decir, quiero bajar 10 kilos y no logro bajar 10 kilos, sino que logro bajar solamente 8,7, casi 9 kilos. Buenísimo. Luego continuaré y seguiré bajando. Yo sé que acá en este ejemplo no puedo quizás después pasarme de universidad, cambiarme. Quizás sí. Pero de todos modos, estamos hablando de de un éxito rotundo, ¿no? el lograr el, prácticamente el 90% de éxito. Eso hablando a nivel matemático. Otro matecito. Otra cosa que tenemos que ver es la perspectiva. Es decir, ¿qué es lo que yo logro estando en la universidad número uno con respecto a la universidad número 2? ¿Qué es lo que yo sé? Por ejemplo, quizás en la universidad 1, en mi carrera, en la que yo escogí, quizás los, maestros, los profesores, quizás sean mejores en la universidad 2 o en la universidad número 3 que yo planteé. No lo sé. Quizás no sé si yo lo, lo investigué o no lo investigué. Entonces, quizás los recursos que yo tengo para aprender sean mejores en la universidad número 2 o en la universidad número 3. ¿Por qué la número 1? A mí no me parece realmente que en este caso la hija de Diana haya realmente, realmente hecho una investigación sobre el currículum y los estudios y las, las materias y los profesionales eh, y el ambiente y la distancia a una universidad o a otra, los precios, etc. Porque habría que poner un montón de cosas, no se pueden medir las cosas unidireccionalmente, pues si no... ¿no? Estamos como estamos por medir las cosas en este mundo solamente por una variable. Eso no se hace porque nosotros somos, eh, tenemos muchas dimensiones de necesidades, no solamente una, ¿no? Entonces, eh, ese estudio seguro que no lo hicimos. O sea, el problema nuestro no es tanto haber entrado en la número, número dos porque es peor, porque no lo sabemos en realidad, sino porque queríamos la número uno. Entonces, acá entramos en el, en el tercer Uh, en el tercer capítulo de este análisis y tendremos que preguntarnos ¿por qué es importante para mí ser el número uno? Por supuesto una de las cosas que yo pensé fue una mamá eh, muy exigente o un padre muy exigente o quizá algún tipo de figura en algo, que de alguna manera yo me hice en mi mente um, una, una estructura de pensamientos donde yo me gano la aprobación de los demás, donde yo me gano el respeto, la admiración por medio de un resultado. Y yo siento que si ese resultado no está, entonces yo voy a perder eso, voy a perder cierta admiración, cierto respeto, cierta, cierta posición que yo voy creando en mi mente, como que yo voy creando un personaje. no Lo, lo que hace justamente el ego es eso, no crear un, un, un, una imagen que yo creo que yo soy eso. Entonces, si yo no tengo ciertos títulos, cierto dinero, cierta estructura, cierta, cierta familia, cierto apellido, cierta casa, cierta ropa, ciertos zapatos, eh, cierto título, etcétera, entonces voy a perder lo que eso me provee. ¿Qué me provee? Bueno, en este caso puede ser atención, respeto, etcétera. Incluso respeto por mí mismo. Incluso yo puedo ser el, el que se autoexige. La pregunta es: ¿para qué? ¿Qué pasaría? Si yo, en vez de ser un 10, soy un 8. ¿Cuál sería el problema con eso? Hay muchos videos de Gary Weinerchuk donde habla justamente de esto, donde habla de cómo los adolescentes hoy se sienten muy presionados por, por el marketing del éxito. Por una sociedad que parece que te va a medir solamente por lo que produzcas y no importa en lo más mínimo quién seas y acá es donde entra el pensamiento de cada uno qué tipo de persona quiero ser Jordan Peterson te recomiendo escuchar a Gary Vaynerchuk si podés no, no sé cómo andará el inglés por ahí pero si no se puede en inglés bueno hay una página donde él tiene algunas cosas en español por supuesto no todas pero bueno peor es nada y después tenemos a Jordan Peterson, quien también, lamentablemente, tiene la mayoría de las cosas en inglés, pero también hay videos subtitulados de, de los fans. Eh, Peterson dice algo muy interesante, dice que yo puedo elegir ser extraordinario en una cosa. Extraordinario en una cosa. O medianamente, bastante bueno, ¿no? Medianamente, bastante bueno en cinco. Pero yo no puedo ser extraordinario, yo no puedo ser el mejor en cinco cosas, no hay forma. Para yo ser el mejor en una cosa, yo tengo que dejar todo el resto de lado. No hay forma de que yo sea el mejor en una cosa y me ocupe también de otras. Ese es el dilema del éxito en, en, en nuestra sociedad. Si yo no me ocupo 100% en una cosa los que están al lado ocupándose 100% me van a ganar. Me van a, me van a pasar. Y eventualmente esa brecha, en tres años, esa brecha, si yo le dedico ocho horas por día y el otro le dedica 14 a una cosa, dentro de tres años la brecha va a ser tan grande que no lo voy a alcanzar nunca en mi vida. Y esto lo dice Jordan Peterson, uno de los psicólogos clínicos más impresionantes que tenemos hoy en día. Pero entonces... Él, él, él hace una pregunta muy interesante, ¿vos querés tener esa vida? ¿Querés ser extraordinariamente bueno en una cosa? ¿Querés ser el mejor del mundo en una cosa? ¿O querés ser bueno en cinco cosas? Y acá es donde viene el entender lo que es una vida equilibrada. ¿Qué tipo de vida quiero tener? Ese es otro análisis desde el cual se puede enfocar todo esto. Y para cerrar y no hacer muy largo este video, te voy a contar una cosa más. Hay un libro que se llama Autodisciplina en 10 días de Teodore Bryan y te lo voy a dejar acá abajo en la descripción por si le querés dar una ojeadita. Yo no te digo que es el mejor libro del mundo, pero te puedes llegar a dar cierto, ciertas ideas por, sobre, por, dónde, por dónde avanzar. ¿sí? Acordate que la idea no es darte respuestas únicas y estrictas, porque eso sería imposible, ni siquiera en una terapia se hace eso, sino que se, lo que se busca es abrir la posibilidad al pensamiento y a la reflexión, ¿sí? Otro matecito. Theodore Bryant eh, nombra cinco miedos que nos pueden dar ideas de cosas que antes no sabíamos. El miedo al fracaso, todo el mundo sabe que tenemos, podemos tener miedo a fracasar, el miedo al éxito no es tan común, tanta gente entiende realmente cómo, cómo se manifiesta y cómo funciona el miedo al éxito. El miedo al rechazo es más común. Miedo a la mediocridad no es común, o sea, no, no lo entendemos tan claramente como el miedo al rechazo. Y el miedo a los riesgos. Vamos a repasar rápidamente estos cinco puntos. El primero de los miedos, el miedo al fracaso, eh, lo que sucede con el miedo a fracaso es que muchos de nosotros, aunque estemos pensando en obtener algo, en realidad no estamos 100% comprometidos en eso. Lo que queremos es no equivocarnos. O sea, en vez de estar pensando en voy a dar el 100% en esto, en realidad estamos pensando, no, mejor voy a dar solamente el 70% o el 75% para, en caso de equivocarme, no darme tan fuerte la cabeza contra la pared. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque el miedo, el, el miedo al fracaso eh, sucede porque nosotros tenemos conectado nuestro valor a equivocarnos. Si nosotros nos equivocamos, entonces nuestro valor es degradado. Nuestra autoestima se erosiona. Entonces, la, la forma que tenemos de superar esto es aprender a separar el fracaso, primero habría que ver a qué llamamos fracaso, esas, es, esas equivocaciones a nuestro valor como ser humano. Aprender a equivocarnos y aprender a saber que cuanto yo más me equivoco, más cerca estoy de lograr algo. Yo puedo pensar, por ejemplo, en una persona que canta, en una persona que, no sé, que hace esgrima, en un nadador en un futbolista, en un arquitecto, en cualquier persona que esté haciendo algo, en un cocinero, voy a encontrar que las personas no es que empiezan a hacer algo y les sale maravillosamente bien. Vos mismo, vos misma en tu, en tu vida vas a ver que sos buena en aquellas cosas en las que te equivocaste varias veces. O sea, vos no podés ser buena mágicamente en algo sin haberte equivocado. Justamente donde yo me equivoco y hago las cosas y después las voy a acomodando y voy aprendiendo ciertas formas de hacer las cosas cada vez más y de, de manera más eficiente. Entonces, aprender a, a, a entender el fracaso, no como un fracaso, sino como, como un aprendizaje, como el éxito de un aprendizaje, como el éxito de que estoy en un proceso. O sea, si yo hice algo, me equivoqué no terminó ahí el planeta, sino que todo esto es un proceso y todas las cosas que yo vaya aprendiendo ya forman parte de mí y nadie me las saca. Yo hoy me equivoco en algo, pero dentro de uno, dos, tres años yo ya tengo ese conocimiento y nadie más me lo va a sacar. Yo me equivoqué una vez en eso y ahora ya es parte de mí, ahora puedo aprender otra cosa. Y cuando yo más cosas aprenda y más me equivoque, más rápido voy a lograr lo que quiero lograr. No puedo lograr algo magnífico sin, sin haberme equivocado. Entonces, ese es el miedo al fracaso. Eh, fíjate si tiene algo que ver con vos, si está conectado de alguna forma a alguna creencia y trata de profundizarlo. Ahora, el miedo al éxito, ¿qué nos pasa con el miedo al éxito? El éxito tiene algo un lado bueno y un lado malo, entre comillas, ese lado malo. Y nosotros como tenemos miedo a fallar, a equivocarnos, al ridículo, entonces nuestra mente se va a enfocar más en el lado malo. ¿Y cuál es ese lado malo? Va a haber cosas que tolerar o aguantar o enfrentarnos cuando somos exitosos que quizás sintamos que no somos aptos de enfrentar. Por ejemplo, destacarnos. Por ejemplo, eh, luego tener que estar a la altura de mi propio éxito. O sea, si soy muy bueno en algo, supongamos que, no sé, saco un disco, saco un tema musical muy bueno. Entonces, cuando haga más temas musicales, voy a tener que estar a la altura de mi propio éxito. ¿Y qué pasa si no estoy? ¿Y qué pasa si después estoy allá arriba y ¿no? Entonces, como no quiero caerme, mejor no subir tanto. Ese es el miedo al éxito. El problemón del, del miedo al éxito es que no me impide dar, no, o sea, me impide dar el, el 100%. Si yo estoy pensando más en que, a ver, quiero que me vaya bien en esto, por ejemplo, no sé, quiero tener una pareja y ser feliz pero si me va bien, capaz que pierdo esto otro, esto aquello, pierdo mis amigos, tengo la oportunidad de luego que me rompan el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a tener más miedo al éxito y yo mismo voy a sabotear mis propios resultados. El gran problema de esto es que termino estando prácticamente en un limbo, ni siquiera voy por lo mejor, no doy lo mejor y por lo tanto, eh, se forma una suerte de, de profecía autocumplida. Yo mismo puede ser que termine fracasando por no dar el 100%, e ir más o menos al 60% o al 70% para que no vaya a ser cosa de que me vaya bien eh, y termino autodegradando mi propia imagen y mi propia autoestima porque luego no me va bien y, ah, viste, sí, yo sabía que no me iba bien. Entonces, lo principal acá es darse cuenta. Si yo me doy cuenta de que tengo miedo al éxito y cómo funciona, entonces puedo hacer algo. Entonces, recién puedo hacer algo. Si no, no puedo actuar sobre algo que no entiendo, ni siquiera sé que está ahí, ni siquiera puedo sentirlo y verlo. Una de las cosas que puedo hacer para superar el miedo al éxito es animarme a triunfar y a ganar. Saber que lo merezco. ¿Sí? y eventualmente si sucede algo confiar en mí, confiar en el destino en la vida, en mi poder superior de que voy a ser capaz de enfrentar las dificultades que vienen pero cuando lleguen no necesito vivirlas por adelantado cuando, el, cuando llegue al puente veré cómo lo voy a cruzar mientras tanto vivir un día a la vez y mantener mantenerme enfocado en lo que estoy haciendo ahora y ser lo mejor que puedo ser ahora ¿sí? Hay varios, eh, varias ideas que nombra Bryant en el libro. Fíjate, como te dije, te lo dejo acá en la descripción y fíjate si encontrás algo que, que, que te pueda llegar a sumar. Uh, una de las cosas, una de las premisas es que él dice que podemos pensar quizás realmente no merezco el éxito, quizás realmente no merezco que me vaya bien. ¿no? Y para, te voy a decir algo. Generalmente la gente mira su vida hacia adelante en este sentido. Es decir, si a mí me va bien en esto hoy, entonces yo pienso que eh, tengo que hacer algo para compensar esto que me fue muy bien. Y la verdad es que la vida y el universo se mueve de, de manera contraria. Si yo hoy estoy obteniendo algo, si yo hoy soy... Eh, beneficiario de, de, de algo, de un beneficio, valga la redundancia, es porque yo ya me lo gané. Yo ya me lo gané. Yo no tengo que hacer pruebas y eh, cosas hacia adelante. Si yo hoy estoy disfrutando de algo, le doy gracias a la vida, le doy gracias a mi poder superior y ya está, porque por algo lo tengo, porque ya me lo gané, incluso aunque no sepa cómo. Otra cosa que dice Theodore Bryan es que puedo pensar que si me va bien la gente me va a juzgar con actitud más crítica. Y el hecho de tener miedo a la crítica está muy conectado a que yo sea crítico con los demás. Si yo pienso, si yo vivo criticando a los demás y pienso que con eso le genero algún tipo de daño, entonces puede ser que eh, luego yo le tenga miedo a la crítica de los demás. Mi recomendación acá es simplemente aprender a aceptar a los demás como son criticar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, no hablar de los demás, enfocarse puramente, exclusivamente en la vida de uno y eventualmente vas a encontrar, que la, te vas a dar cuenta que la crítica de los demás no te hace absolutamente nada, que cada uno te puede ver como que desee y eso no te va a cambiar en nada, así que a Bianchi. Otra premisa es, el triunfo es solitario, no estamos hablando del miedo al éxito, el triunfo es solitea, solitario, Podemos pensar que, eh, que alguna gente va a ser envidiosa o resentida conmigo, a, que voy a tener que estar solo, ¿no? Bueno, ciertos éxitos muy grandes pueden llegar a implicar algún nivel de soledad. Pero ahí es donde entra justamente también la autoestima, el desarrollo emocional y el aprender a estar conmigo mismo. Si yo aprendo a estar conmigo mismo y aprendo a ser una buena compañía de mí mismo, jamás, jamás voy a estar solo. Y la última premisa es seré vencido por la responsabilidad y la presión. O sea, personas que piensan que si les va muy bien, su vida se va a volver demasiado estricta, se van a convertir en un robot, no van a tener tiempo de divertirse, etc. La, la idea, la idea que, que siempre comparto es la, la, lo que dice Freddy Kaufman. Yo no sé qué va a pasar dentro de un año, dos años, tres años, seis meses, cinco años, veinte años, no lo sé. Entonces vamos a movernos un poco hacia el éxito, vamos a movernos un poco hacia adelante y después hacemos otra evaluación. Si yo estoy en cero y la cúspide es 100 y estoy en cero y yo digo, ay, si llego a 100, ¿qué voy a hacer? Voy a estar solo, nadie me va a querer, me voy a convertir en un robot. Estás en cero, flaco, o sea, movete de cero a 10 y cuando estés en 10 hacemos otra evaluación y ahí decís, a ver, bajo, subo, no, todavía estoy bien, no me morí, no me ahogué, así que vamos hasta 20. Entonces, de eso se trata. Fíjate que muchos de los conceptos que estoy diciendo, de los miedos estos, es vivir en el futuro. Básicamente es eso, es vivir y adelantarme a la vida que ni siquiera existe todavía. Yo no tengo la menor idea de lo que va a suceder después pero ya estoy creando películas mentales de cómo va a ser y ya estoy sufriendo por adelantado. Me parece que sería mejor traer la mente a este presente y decirle quédate acá, te necesito acá, vamos a vivir el momento de ahora, vamos a vivir esto que tenemos... Y después veremos cuando lleguemos a los problemas, esos, si es que aparecen, veremos cómo los resolvemos. No pasa nada. El siguiente es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo tiene. básicamente cruza toda nuestra historia, nuestra vida, porque eh, nosotros somos prácticamente educados por toda la sociedad, no solo por padres y madres, somos educados por toda la sociedad um, en función de acomodarnos a los mensajes que hay alrededor. Entonces, por supuesto, nadie quiere ser separado, excluido, nadie quiere que, que le quiten eh, el amor, que, que le quiten los... La, la aprobación que nos da la familia, los amigos, ¿no? la atención. Entonces, eh, ahí entran en juego un montón de cosas. Lo más importante sobre el miedo de rechazo que te puedo llegar a decir, como persona que, que ha vivido mucho tiempo en función de los demás, es que en algún momento de tu vida vas a tener que elegir entre hacer las cosas para los demás o hacer las cosas para vos. Si hoy tenés la oportunidad, porque no buscamos cambios, <coughs> grandes cambios en nuestra vida, sino que buscamos cambios pequeñitos, y si hoy tenés la oportunidad, una oportunidad de hacer algo y en ese momento sos consciente de que lo estás haciendo y te das cuenta que lo podés hacer para vos o para los demás, y te das cuenta cuál es verdaderamente tu intención detrás de la acción. Uno de los conceptos de, de el liderazgo que se manejan en profundidad. ¿Cuál es mi intención detrás de mi acción? Yo estoy haciendo esto para mí, para satisfacer. A ver, yo estoy solo en mi casa y me pido una pizza y un helado. Me parece que es para mí. Pero va a haber ciertas cosas que yo cuando estoy haciendo, quizás no me quiero sacar esa fotito para Instagram, quizás no quiero hacer, reírme de cierto chiste o ser simpático con, con alguien, quizás estoy haciendo eso para los demás. Quizás estoy haciendo algo para que me admiren, para que me vean, para que me noten, para que me aplaudan. Quizás estoy haciendo algo como si yo me estoy poniendo un personaje, representando a un personaje para el show, para la tribuna. En algún momento durante el día yo puedo darme cuenta de cuál es mi intención y darme cuenta si quiero continuar haciendo algo para los demás, solamente para ser aplaudido o mirado o observado o reconocido o Quiero enfocarme en hacer algo exclusivamente para mi bienestar. Y yo y muchos humanistas del mundo estamos con, con, realmente, um, estamos seguros, convencidos, que si las personas se ocuparían más de su propio bienestar y dejarían de querer cambiar a los demás y de interferirlos y de controlarlos, y simplemente se ocuparían de estar bien, lo cual no se trata de estar bien yo mientras el otro que está al lado se está muriendo. Mala mala mala interpretación de los manipuladores que te quieren hacer pensar, que tenés que pensar más en ellos y hacer lo que ellos te dicen y ocuparte de ellos para que vos no seas una mala persona. Guarda con eso. Si el mundo realmente se ocuparía de, de sí mismos dentro de, un, de una actitud benévola desde el amor, desde el respeto a los demás, no el respeto tóxico que se ha difundido en los últimos años como un gas tóxico, sino el, el respeto desde los valores, um, realmente tendremos un mundo totalmente distinto, totalmente distinto. Entonces, esa es mi recomendación. Ocupate de ver cuál es tu intención detrás de esa acción. Y por último tenemos el miedo a la mediocridad, otro matecito. El miedo a la mediocridad es realmente maravilloso porque el miedo a la mediocridad está oculto detrás del perfeccionismo. El perfeccionista generalmente va por la vida siendo aceptado por los demás y hasta... Es bien considerado, son esas personas que dicen si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien o no lo hago. Entonces vos lo escuchás y decís, wow, este tipo hace las cosas re bien o no las hace, qué copado. Y es una terrible trampa, es una terrible trampa, por eso es muy importante pensar y prestar atención a la vida, a lo que pienso, a lo que siento, por qué pienso lo que pienso, quién lo dijo, quién es, llegué realmente yo ahí, estoy seguro, lo pude analizar en profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si bien el perfeccionismo es aceptado y es algo que la gente te aplaude, el problema es que debajo del perfeccionista existe lo que se llama miedo a la mediocridad. El miedo a la mediocridad es miedo a hacer mal las cosas o ser un mediocre, porque de esa forma yo estaría perdiendo algo que estoy ganando cuando soy perfeccionista. El problema es que al ser perfeccionista, hacer siempre las cosas bien ¿sí? y tener miedo a la mediocridad, me va a llevar siempre a querer tener estándares tan altos de rendimiento, lo cual me va a llevar a su vez a generar postergación o, o eh, un autofracaso, un boicot a mí, a, a mí mismo. Postergación porque porque quiero hacer las cosas tan bien que termino sin hacerlas nunca o haciéndolas en 48 horas cuando las podría hacer en 5 y eh, boicoto auto autofracaso porque tengo tanto miedo a equivocarme, tengo tanto miedo a perder ese estatus ¿no? de, de, de, de, de, de, de genial que soy que justamente termino haciendo las cosas mal, termino fallando por el mismo miedo a fallar. ¿Se entiende? Una vez me acuerdo que un amigo me, un amigo me ponía un ejemplo que me decía, imagínate un amigo que tiene mucha capacitación en, en liderazgo, en comunicación, que ha leído muchísimos libros. Me decía, imagínate la persona que va, está jugando al fútbol y va a marcar a Messi. Messi es, te guste o no, es uno de los mejores jugadores de la historia. A mí me puede o no gustar, Maradona, pero es uno de los mejores jugadores de la historia. Me puede gustar o no, eh, no sé, Federer, pero es uno de los mejores jugadores de la historia, etc. Entonces, eh, imagínate el tipo que va a marcar a, a, a Messi. El tipo ya va en la cabeza con que ni siquiera lo más probable es que no vaya al 100%. Quizás vaya al 95, quizás vaya al 90, o quizás ya ante la, la más mínima duda lo dejo pasar, me quedo parado, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás si yo voy al 100%, más me hace pasar de largo y dejarme como desparramado por el suelo todo cruzado, entonces quedo más como pelotudo. Entonces como a mí no me gusta ser un pelotudo, entonces mejor cuido las apariencias. Ese cuidar a las apariencias es extremadamente relativo y para las personas que tenemos buena autoestima, como yo, por supuesto, <ríe> para las personas que hemos trabajado en la autoestima no tememos equivocarnos. Está todo bien, no pasa nada. Yo me acuerdo cuando empecé a andar en rollers, como que muchos no, como que ¡ay! ¡ay! ¡se cayó! ¡ay! ¡se cayó! ¿Sí? ¿Y? No sé dónde está lo trágico. ¡Ay! Me caí como 595 veces, posta, <ríe> me habré caído entre 300 y 500 veces en, no sé, en un, en, un, en, un, en un mes. Pero me caía y me caía y me caía y me caía. Pero yo hoy ando en rollers y ando muy bien. Me falta hacer ciertas cosas que no las he practicado, pero puedo andar, andar en velocidad, frenar, saltar. Eh, subir a las veredas eh, bajar de las veredas esquivar pozos, perros, autos no tengo ningún problema esquivar las viejas <risa> no ningún problema ¿pero por qué? porque ya me di todos los golpes que me tenía que dar y eventualmente igual a veces me caigo y no pasa nada así como Messi eventualmente eh, eh, pierde pelotas y la patea y la tira a la tribuna y Cristiano Ronaldo y Maradona también porque de eso se trata, de cuantas más veces me equivoco más voy a acertar si yo entiendo eso en la vida, me puedo dar cuenta que puedo conquistar prácticamente cualquier cosa dentro de los parámetros del sentido común, por supuesto. Entonces, si yo aprendo a vivir para mí, dejo de vivir para los resultados y para el historial, ¿no? Para tener un historial perfecto, un boletín, un no sé, una aplicación con todas las, las tildes o palomitas correcto, no tiene sentido. ¿Para quién estoy haciendo eso? Yo tengo que aprender, lamentablemente, lo que no me enseñan en el colegio, en la escuela, que es equivocate, investigá. investigar que todo proceso lleva a equivocarse. Es el método científico. El método científico no es que agarre y dice, vamos a descubrir eh, tal cosa, a ver, papá, papá, pa, pa. listo, lo descubrimos. No, no existe, ¿no? nunca jamás existió eso. Lo que se hace es, vamos a descubrir cómo hacer, vamos a ver si descubrimos primero. ¿Cómo se hace tal cosa? Bueno, vamos a empezar a probar. No, no, ni en pedo, no funciona. Esto, ponele esto, sacale, ponele, fíjate allá, probalo acá. Mil millones de pruebas hasta que eventualmente tenés algún avance. Ah, mirá, acá vemos una mejora. Bueno, vamos a ver si lo combinamos con esto, con aquello. Eso es el método científico, ¿no? Cuando funciona bien, ¿no? Como cuando funciona para el reverendo orto, como viene funcionando ahora con la, las mentiras terribles que tienen del... Si lo digo capaz que me censura en el video, así que voy a decir que lo voy a separar. El dióxido, y voy a decir otra cosa acá para que el algoritmo de YouTube no lo entienda, de cloro y además cuando hablamos del miedo a la mediocridad, porque si no viene el señor YouTube y te dice, esto no se dice, usted está violando la ley marcial, Dios mío. Bueno, en fin, cuando funciona bien, el método científico es fabuloso y es la forma en la que se hace. Dicho de otra forma, como diría Jordan Peterson, a quien me encanta escuchar y te recomiendo también que lo escuches, no hay forma de escribir un libro. Me pongo a escribir un libro. Ah, vamos a escribir un libro. Listo, escribí el libro. ¡Las bolas! ¡Nadie jamás! <ríe> Nadie jamás hizo eso. Lo que se hace es que... Escribir, escribir, y no lo dice solo Jordan Peterson, lo dice también el creador este, el Señor de los Anillos, eh, no, Stephen King, Stephen King, eh, espera, había alguien más que lo escuché yo, eh, ahí no me sale, bueno. Cualquiera persona que sabe escribir sabe que es exactamente igual al proceso de pensar. ¿Mm? Y el proceso de pensar me lleva al proceso de hacer. Por eso es bueno que veas los seminarios de Autoestima Ninja, Seminario Secreto de Autoestima Ninja. Están en YouTube. Seminario secreto de autoestima ninja. Hay tres gratuitos. Míralos, porque hablamos de los procesos de pensamiento. Entonces, ¿cómo se hace? Se empieza a escribir, papá, papá, y escribís, escribís, escribís una semana, dos semanas, tres semanas, las ocho, diez horas por día, escribís, escribís, escribís. Ah, ya me acordé. Brendan Burchard. Brendan Burchard, uno de los mejores coaches del mundo actualmente. Eh. Ha trabajado con políticos, ha trabajado con, eh, con estrellas deportivas, con cantantes, etc. ¿Eh? Un crack, realmente. Y bueno, él también dice no escribir, escribir, escribir, escribir un montón. Y dice cuando terminó la segunda o tercera semana de todo lo que escribiste y pusiste ahí todo lo que se te imaginó, todo lo que imaginaste. Punto uno, jamás se edita mientras se escribe, como tampoco jamás se edita mientras se piensa, ¿sí? Punto dos. Cuando terminé de escribir eso, lo que tengo, en palabras de Brendan Burchard, lo que tengo es una terrible montaña de mierda. <risa> y lo que necesito ahora, lo que necesito ahora, ahora sí, en palabras de Jordan Peterson, es empezar a editar y sacar todas las palabras que sobran. Y luego empezar a escribir el primer párrafo que encuentro, que yo escribí, lo reescribo de la mejor manera posible y paso al segundo y lo reescribo de la mejor manera posible. Por supuesto, el segundo párrafo tiene que tener coherencia con el primer párrafo. Y luego el tercer párrafo y lo reescribo de la mejor manera posible. El tercer párrafo tiene que tener coherencia con el segundo párrafo. Y continúo, continúo, continúo así hasta que lo hago todo. Cuando lo hago todo, ¿qué hago? Vuelvo a empezar. Entonces veo el primer párrafo y reescribo el primer párrafo de la mejor manera posible hasta que no pueda mejorarlo más. Todo esto, bueno, se explica más en profundidad. Eh, Jordan lo, lo, lo explica muy bien en, creo que se llama 12 o 14 reglas para vivir, algo así. Está en inglés, obviamente. No sé si está subtitulado al español, pero fíjate si, si lo encontrás. Eh, creo que nada más. Espero no haberme extendido mucho. Me parece que me fui al diablo con los tiempos. No tengo idea. Ahora lo voy a editar a ver qué queda. Si, si tenés cualquier otra pregunta en la que te pueda ayudar, me dejas un comentario abajo que eh, intentaré seguir a darte alguna mano más. Acordate que esto es una, una guía, ¿sí? es una idea para ver por dónde vas a avanzar. Suscribite, compartilo, no seas mala persona. Nos vemos. chao